2020 fui diagnosticada con un cáncer de mama, eh, que gracias a Dios eh, estoy sobreviviente, ya ya no estoy solamente con controles nada más. Bueno, y la verdad que el libro surgió porque a partir de, de escribir todo lo que yo iba viviendo como experiencia con este cáncer, eh, la parte emocional. Y bueno, como fue como un diario de vida, pero bueno, al, al superarlo, digamos, toda la gente me preguntaba, bueno, ¿por qué no no, no lo publicas como un libro? Porque la verdad que eh, ha sido un cáncer un poco medianamente avanzado, eh, un grado 3, un carcinoma invasor. Y entonces, bueno, nada, me surgió escribir el libro. El libro no solamente cuenta con mi autobiografía, mi, mi historia de vida, sino también eh, está escrito un proyecto que yo le he presentado en el Hospital Marcio Quiroga, que es el paciente de ahí. Eh, que es un proyecto con medicina complementaria, eh, como yo soy profesional, eh, digamos, holístico, soy terapeuta holística, y bueno, basado en eso, que lo que, empe que lo empecé a estudiar, digamos, esa carrera eh, mientras estaba con el cáncer, porque me empecé a, como a, a poder en entender todo lo que era el cáncer, no, no en la de de área física, porque eso yo hice quimioterapia, lo, lo dejé en lado, digamos, de los profesionales, Sino que me empecé a, a estudiarlo, pero desde otro lado, de la parte emocional, en la parte eh, mental y la parte espiritual. Estas áreas ayudarme, por eso eh, tuve un, un buen pronóstico. La verdad que en cinco o seis meses yo ya estaba sana de un cáncer. Del cáncer cuenta este libro que se llama El Cáncer del Holístico, lo que callamos detrás de lazo rojo. Para que la gente entienda un poco eh, de qué se trata todo este tema del holístico y cómo te ayudó a vos a superar tu enfermedad que significa que es una medicina complementaria que se encarga de, de, de ver todo lo que como anteriormente explicaba, todo lo que es medicina complementaria, yoga, meditación, eh, reiki, todo lo que, acupuntura, todo lo que sean medicinas eh, complementarias, no hablo de alternativa porque yo, yo no, no suplanto nada, eh, yo respeté lo que me dijeron los médicos que eran las ocho quimioterapias, las completé pese a que la mitad del tratamiento de la quimioterapia yo ya no tenía tumor. Eh, sí decidí eh, no hacerme radioterapia eh, después del, de la quimioterapia porque estaba muy cansada eh, físicamente, pero accedí a hacerme una operación. Yo tengo una mastectomía en, en la mama derecha, eh, pero sí lo complementé con, con cosas naturales, alimentación consciente, mucha meditación, trabajar mucho, programación neurolingüística, trabajar mucho la mente y bueno son diferentes técnicas que se complementan para que bueno estemos bien bueno hasta ahí parte de esta